Subo niveles, demonios jugado los viernes, esta en la trampa forever, la leyenda nunca muere, pasando segundos, minutos y horas pasaron los días. Una bandida muy bella me tira el DM como una loca me mira. Subo niveles, demonios jugados los viernes, esta en la trampa forever, la leyenda nunca muere. Pasando segundos, minutos y horas pasaron los días Una bandida muy bella me tira el DM Como una loca me mira A-S-E-S-I-N-O Asesino en el trap Asesino de tu dios Como rompo el beat Manejo la kill, la politesía. Me cambio de king coca Medellín. me hizo lo Tu puta me llama, me dice Your bitch, fantasma parece No vale llorar Verano de Guinness Prendo en fuego sin más un after, sin cuerpo, un café para despertar Sin miedo, directo, de rodillas se pone a rezar Seguimos la y tu flow, yo no datos Y su beso de Jack en un party Moe chocolate de Charlie, la poli asoma Gastamos goma como rally Cambié coronel. La música hará que mi cuenta de cero comienza a crecer Por cada canción no hay letra que me haga reset 4am, sonando una nota que sé que me leve. Subo tan alto, un tour al espacio, saludo a los haters Salgo a las calles, era un sentimiento Coro frío, el un no York. miro a los ojos, me dice lo siento Tres años no creo en el amor <risa> Hijo de la noche, como dijo Duki okay. Cupido falló, la maté con Usi De gavana va directa Gucci Siempre combinando como Musi Subo niveles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 Manejo la curva, no hay poder que se me resista. Me cuido solito, ni for speed con gasolina. quemamos la nota de amor sin medicina. Por ella yo doy la vida. Bajo del avión del viaje, hora for baby, I don't know. Italiana con la dios. No busco problemas para resolver y no conocerla existe. Si El bien perdimos la gran batalla, Lucifer. No quiero ni verla volviendo a nacer. Corre, corre, que te pillan. Hermanos, sangre distintas Que no son amigos. En la calle, una familia. Siendo un imán de malas decisiones. Que bajen mi ángel, me dé indicaciones. Rompiste como dos perdones. Te quedaste sin opciones. Hijo de la noche, como hijo Duki. Duki. Cupido falló, la mate con Uzi. Uzi. De Gabbana va directa Gucci. Gucci. Siempre combinando como Musi. Versace.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 Me moto,